Eh, según eh, en el caso tuyo según este el sistema de focalización de hogares eh, te puso como pobre no pobre o extrema no pobreza o oh, ya yeah. entonces ese es estrato cero extrema pobreza estrato cero ahí, ¿Ya? Yeah. a ti en tu, en tu sistema te ha colocado ahí entonces tú tienes mira para que no le hagas tanto rumilla a la señorita dile qué estatus te pones entonces tú vas a hacer lo siguiente vas a entrar a línea I. Al Instituto Nacional de Estadística e Informática. Anota, hija. Y vas a ubicar con las coordenadas de tu mamá. ¿Tú estás yendo a Lima ahorita o estás todavía en tu en provincias. Oye, veniste a Lima, Ruth. Recién voy a viajar a Lima. Estoy buscando. Ya, entonces mira, agarra, vas a agarrar lo siguiente, vas a imprimir la ubicación de tu de tu casa, ya, e imprímela, porque cuando llegues a Lima te la van a pedir. ya. Y también, este, en, dile a tu mami que te la envía a tu WhatsApp la ubicación donde se encuentra tu casa. Entonces, esas coordenadas de ahí las vas a buscar en el, en el INEI, Instituto Nacional de Estadística Informática. Sí, es Ajá, y vas a, vas a buscar en la base de datos eh, la ubicación de extracto social socioeconómico de mi casa. Así vas a buscar en internet, extracto socioeconómico de mi casa, INEI. INEI, ¿sabes lo que es el INEI, no? Estudio Nacional de Estadística sí. Informática. Aquí te voy a presentar en la pantallita, ya, para que lo puedas ver. Estudio Nacional de Estadística Informática. Te voy a mandar el link, ya, ahorita, para que lo veas. Y ahí vas a buscar la ubicación de tu, de tu casa, cómo se encuentra. Ya, sí, vas ahí sí. a ir al sistema de consultas. Ajá. Y en sistema de consultas vas a, a poder revisar eh, la manzana de tu casa, en qué nivel de población se encuentra en la Aquí te voy a mandar el enlace, ahí, hija. Mira, aquí te voy a compartir, ¿ya? Sí. No te vayas, este, Margot, para que te encuentres todas tus estudias aquí. Ya nuestra alumna es una alumna que ha sido becada por, ha estudiado en nuestra academia y siempre hemos tenido el, el privilegio de apoyarla en todo, ¿no? Como siempre apoyan a nuestros alumnos, ¿cierto, Milagros? Mira, vamos a ver acá. Ahí está. Qué bueno, qué bueno tenerte, mira. ve. Eh. Yo te di tu certificado, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, oh, y me lo dijo. Siempre recuerdo. Muy bien. Te voy a mandar este a tu. Sí. ¿Sí? sí. Ya. Eh, digamos si logro esa beca. Yo ya. puedo mm, eh, postular o ingresar a una universidad particular o nacional. Puedes ingresar a una universidad nacional o particular. Va a depender de donde tú quieras este, estudiar, pues, ¿no? va a depender todo ello ajá y eso esa beca de qué manera me va a apoyar digamos si yo quiero es que yo quiero postular a una nacional Quiero postular a una universidad nacional va a depender de tu puntaje de tu puntaje del examen de preselección ah ya va a depender de lo que el, en, la, en, la, en esta base de la convocatoria eh, pidan no soliciten el, en, el, en la base en esta convocatoria del 2023 para 2024 es la nueva base que pidan por ejemplo la base sale en octubre ya ahí te voy a mandar el link Ajá. este ahí lo va a mandar el grupo ya el link para que vean su plato de manzana me dices si te llegó ya Ruth Ajá. Sí, hija Ah, ya, si ingresas a la Universidad Nacional, entonces, este, la beca te va a apoyar, por ejemplo, en el pago de todos tus estudios. Tus pasajes, tu movilidad, ya, te van a dar PC nueva, gratis, subsidiada por el Estado. Este, por ejemplo, te van a dar, este, mamelucos para que tú, este, vayas a laboratorios, ¿no? Eh, la alimentación va a ser gratis, prácticamente, o sea, todo eso te va a, te va a beneficiar el Estado, ¿no? ¿Me entiendes? Ajá, ya, claro hija, pregúntame. Universidad particular, ¿de qué manera me apoyaría la Dex? Ya, buena pregunta, justamente ahí te mostré hace un momentito de cuánto es el estado que subsidia dentro de una universidad particular. Claro que la Universidad Nacional prácticamente va a estar subsidiada por el estado, ¿no? Porque son dueños ellos del estado, el Molazamar, Cozuni, ¿no? Mira, acá ves en pantalla, pueden ver ahí en pantalla, si ¿Sí ves, ¿no? ¿Y ves en pantallita, hija? ¿Sí ves, no? Por ejemplo, dice, eh, 27 se será el examen. ya Y acá viene la parte buena, ¿no? ¿Cuánto es lo que subsidia? Mira. Hasta, hasta 30.100. Por ejemplo, tú te vas a una universidad y piden 30.100. Este, es lo que paga el mínimo el Estado. Pero, por ejemplo, lo, lo que ha pasado este año, ¿no, Ruth? Los chicos no han podido entrar a medicina, ¿no? Porque medicina es más caro. Por ejemplo, han querido ir a la... ¿cómo se llama esta universidad? La que está la Cayetano Heredia, que es carísimo, porque la pensión vale tres eh, mil soles. Entonces no han cubierto este en el estado de pagar a la, la Cayetano Heredia. Entonces les han dado, creo, en San Marcos, ¿no? O enfermería, creo, ¿no, Ruth? Porque salió ahí en la base, ¿no? Enfermería. ¿Tú qué, Garra, quieres estudiar, Margot? Eh, yo quiero estudiar ingeniería de minas ya, ingeniería de minas sí, sí te va a salir. Te puede salir en uni, te puede salir en San Marcos, o también este, puedes agarrar la Universidad de Lima o, o la UTP. ¿No? Pero, por ejemplo, para, el, para este examen que ha habido en la, en la primera, creo que los chicos han sido bien guiados porque justamente me estaban preguntando en este año eh, cómo harían ellos para, para postular este, en la universidad, para, a, una, a una universidad porque te salían varias opciones, ¿no, Ruth? Te salía que tú escojas dos universidades. Pero la trampa de ahí, de, de que te elimine, era que si tú escogías una universidad, en el primer momento solamente daban un alcance de unas cuantas vacantes. Y en el segundo momento, iba, o sea, iba al 40% y en el segundo momento iban al 60%. Pero se eliminaban, pues, de, de 20.000, 30.000 alumnos, se li, iban eliminando al margen de error del alumno. Entonces, lo que te pedía ahí, beca 18, era que tú sabieras elegir la universidad según el top de ubicación que se ubican las, las 10 mejores universidades, ¿no? O las 15 mejores universidades de Perú. Entonces, acá te voy a mostrar la imagen donde están las top. Yo todo eso te voy a guiar, ¿no? Cuando ya ingreses, cuando estés este, ya ingresando con nosotros, mira. Eh, completa, Y acá están las top. ¿Tú, Ruth, cuántas universidades escogiste? ¿Dos, no? Eh, bueno, postulé a, a varias universidades, pero al final me... Escogí por el, de, de, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ah, ya, en provincias. Claro, porque ha habido más, pro, más prioridad en provincias, ¿no? Pero la de... ¿Y es una nacional acá también en Perú, en Lima? ¿Universidad queda en Lima? ¿Cómo, cómo? Esa universidad queda en Lima, es privada. Ah, ya, universidad privada. ¿Particular? Sí. ¿Qué universidad fue? Eh, Antonio Ruiz de Montoya. Ah, Antonio Ruiz de Montoya. Sí, sí es una buena universidad. Eh, cuando vengas a Lima, este, vas a encontrar ahí esa universidad. Sí, es muy buena esa universidad. ¿Qué, hay ingeniería, este, in, in, este, en industrial, ¿no? Sí, pero yo escogí psicología. Ah, psicología. Ya, muy bien. Mira, ve. Ya, va. Ha dependido también de la universidad, este, en qué carrera estudiar. O sea, este, Margot, eh, va a depender mucho de tus notas del examen de selección que tomes. ¿Tú cuándo sacaste, Ruth? ¿En el examen? 76 76 ¿no? Entonces, mira, ella sacó setenta y alcanzó un puntaje como para venir a Lima. Pero ahí la asistente justo, este, tú, tú tienes, hija, tú, tú donde, este, encuentres una, una casa, un, un mini departamento, o algo que, que esté en las posibilidades de de veca dieciocho porque te van a dar un monto, Tienes que decirle la beca hecho para que ellos estén te puedan pagar la, la casita donde vas a estar. O sea, no le digas que vas a ir a la casa de un familiar, nada. tú Tienes que estar eh, poniendo eso como alquiler, ¿me entiendes? Para que ellos también te puedan estén ahí pagar la, el, el lugar donde vas a vivir, eh, en el alquiler, tu gasto de estudio. Pero, pero no tengo familiar allá. ¿Cómo, cómo? ¿No tienes vivienda? De hecho, tengo que buscar un, un alquiler porque allá no, no conozco a nadie. Claro, o sea, lo que tienes que hacer aquí es cuando llegues a Lima, eh, salir a buscar. y donde, o Inclusive puedes entrar a Internet ¿eh? y donde esté cerca de la universidad, este puedes encontrar ahí lugares Y sí, hija, porque hay casas para estudiantes amobladas, este así en cuartos para amobladas para estudiantes y están en los 250, 180, dependiendo de la... De, del monto. Uh -huh. Y este, te reciben como estudiante, ¿no? Siempre y cuando seas estudiante, dice. Ajá. Muy bien. Ahí, Margot más o menos te está dando cuenta. Ajá. Claro. Mira, estos van a ser los cursos que vamos a editar. Bueno, ahí Ruth se salvó este año porque no ha entrado estadística. Este año sí iba a entrar estadística. No entra tampoco ciencia y tecnología, ¿no? Este año se iba a entrar ciencia y tecnología. Ya, este... Y el examen no es tan complicado, ¿no, Ruth? Como más o menos como para... Para para, sí, para sacar buena nota. No, yo pienso ¿no? que bebé es como lo que enseñan en el colegio. Pero claro. Me parece... claro. Y te acuerdas que empezamos a mostrarte texto, ¿no? Y ustedes ayudó bastante, ¿no? Así es, así es. Sí. Muy bien. Mayormente es bastante redacción de texto, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, mira, el concurso va a otro Y estos son los momentos, ¿no? Que también ahí su compañera Ruth ha pasado, mira, Margot. Ya hasta la aceptación de la publicación, inclusive en el segundo momento va a ser el 22.05 del 2023, ¿no? uno nos vamos a tener que dar su examen de selección, ¿no? Estos son este, los momentos que uno ingresa, perdón, vamos a ponerlo aquí. Los momentos que uno postula, las escuelas pedagógicas, eh, por ejemplo, están incluidas dentro del primer momento que equivale al 40% y Instituto de escuelas de educación superior 264. En el segundo momento se ingresan más gente, pero ahí también es este, más revisión de expedientes y todo ello, ¿no? Pero en la, la ubicación de la escuela donde tú te ubicas tiene que depender mucho de la de, de, de la base que te manda Pronavec que tú escojas, ¿no? De las top, ¿no? Entonces ahí tienes la oportunidad de hacerlo. Y tienes que verificar también si la universidad está este, de acorde al puntaje que tú has sacado, ¿no? Y también según lo que escojas porque también podían rechazarte, ¿no? Muy bien. Mira, Margo, qué es este interesante aquí <coughs> para que poder hacer las preguntas aquí. Muy bien, y este, este, es? sí. Una pregunta. Eh, disculpe, y para ese examen, ¿qué es lo que me viene en el examen o qué es lo que me pide? ¿Y cuántos exámenes son? Muy buena pregunta, mira. En el examen de, de beca 18 va a ser un examen de, de 60 preguntas, ¿fue? ¿No, no este, Margot? Digo, Ruth. 60 preguntas, ¿fue? ¿no? Sí. Muy bien, 60 preguntas. 30 de... 30 de... 30 de... 30 de... Ah, ahí está. Entonces, lo que, por eso es que con ellas, eh, nosotros practicábamos todos los días. Nos quedamos hasta las 10, diez, diez y media de la noche, ¿no? Y en la mañana, en la tarde, en la noche, hemos estado, practique, practique. Porque era, pues, este, arduo, ¿no? La tarea para llegar a la meta. Y nos dan un temario, ¿no? Nos dan un temario y también, este, en el nos, nos da un, unos libros, ¿no? Ruth, Para poder, este, practicar. Entonces, todo ello, este, y claro, las sesiones de clase que tienes que ingresar, ¿no? Para poder, este un guía, o sea, como un docente que te guíe para que puedas llegar bien ahí, ¿no? Así es. Eso todo es lo que ha sido, ¿no? Y parte también la motivación, el estar guiándolo al alumno también para poder, este, llegar ahí a beca 18 ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, este es un, uno de los temas que hemos llevado con Ruth, ¿no? Hay Ruth, este, debe acordarse, que son expresiones algebraicas, la potenciación, la radicación, que también vamos a llevar este año, ¿no? como ustedes hasta el día del examen que va a ser 27 noviembre. entonces vamos a prepararme, vamos a tener una ventaja vamos a prepararnos desde eh, de ya desde el día hasta el día antes un día antes del examen no así como hicimos con ustedes no Ruth? Hasta un día antes del examen lo preparamos y ya llegaron este, listos pero como ella dice pues eh, casi las preguntas son de razonamiento matemático razonamiento verbal no donde incluyen pues la potenciación la radicación unos temas que van ahí, no uh -huh. pero este año va a llegar estadística justamente le había puesto en estadística, como está viendo acá, ¿No? Por eso es que tenemos acá el horario que vamos a tener con ustedes, ¿No? Lo que es estadística, ¿Sí? Los días viernes va a tener estadística y también este, y es de tecnología. Ahora, en ciencia de tecnología, solamente es este, en teórico, este, en Margot. Ciencia de tecnología, va a ser teórico, donde vamos a poder, este, llevar con ustedes todo lo que es de ciencia, ¿No? Un poco de ciencia, la tecnología, cómo evolucionar, ¿no? ¿No? Los padres de, hicieron todo ello, ¿no? Y geometría, que vamos a llevar algunas cosas, ¿no? Y también aritmética, pero lo principal es que tú domines aritmética, geometría, álgebra, razonamiento matemático, razonamiento verbal, y algunas preguntas de ciencia y tecnología, creo que preguntan una o dos preguntas. Sí, pero mayormente preguntan de álgebra, ¿Qué más te preguntaron a ti, Esteban Ruth? De razonamiento verbal y razonamiento matemático. Más preguntas vienen, ¿no? Profesor. ¿Mm? Sí, Margot. ¿Eso viene en el primer examen, RM y RV? ¿Y en el segundo examen viene lo mismo o vienen otros cursos más? No, para este 2023, que ya cerramos en noviembre y en diciembre, este, van a venir, este año van a venir preguntas de ciencia, tecnología y estadística. Creo que serán dos o tres, pero mayormente vienen de álgebra, de razonamiento verbal y de razonamiento matemático. Y preguntas abiertas para pensar, ¿no? Preguntas abiertas, ¿no? Así es. Uh -huh. Mira, por ejemplo, a su compañero estábamos enseñándole la clasificación de las expresiones algebraicas, la potenciación, eso sí llega siempre, ¿no? Vaya en el valor de esa cantidad, la radicación, las propiedades, ¿no? Y hemos hecho así cursos con ellos, ¿no? Hemos hecho esos ejercicios, también con ellos hacíamos, ¿no? Porque son preguntas como para pensar, ¿no? Preguntas abiertas para pensar, ¿no? Y también, este, estábamos haciendo por medio del Classroom, dejarles ustedes tareas para que ustedes puedan, este, a, ahí comenzar. Y los simulacros ayudó bastante, ¿no, ¿No Ruth? Los simulacros que estuvimos haciendo. ¿Tú tienes hermanos, este, Ruth, de este año? ¿O...?